deuda me aprietan, pues 40. Me estafó, pero después me recompensó. Después de que te estafó y casi te hace ver la cara. <ríe> te van a cobrar el doble. No están, sí, pero bueno, me estaban cobrando. ¿Cómo se llama? Eh... Un plan de 10 que se lo aumentaron a 14 y le cobraron 18. <ríe> Todos los meses soy a 30 pesos. No, no, nada, pero, de Hablemos, de empresas... pero ver, Hablemos de empresas. A ver, Hablemos de empresas públicas y privadas y no demos nombre pero encima para no estar editando y todo esto pero Ay, no ya dije, ya dije la empresa <risa> pero bueno eh, hoy es un día muy especial porque Ponte tú eh, ¿Cómo es la relación de los de los bots ¿De los bots o de la ineficiencia? Porque... Sí, porque vos te tú no vamos a hablar de la institución que se encarga de la gente que llega y dice que son, turist son turistas y quieren trabajar. No vamos a hablar de esa institución. Ah, o no. sea, no vamos a decir el nombre. Esa ya me desquité con, la primera, con el primer capítulo. ¿Qué coño voy a... Hay una empresa que yo... Otro día les tiro mierda con más calma. Sí, no, yo... El rollo es la, es la burocracia, y bueno, y el igual, la cosa mal hecha. A nosotros nos parte del orto, si hacemos algo mal. pero hoy, pero, no. pero Yo ayer empecé a llamar por un problema de esos típicos juegos de que no te llaman. Ajá. Que, que, sí. Es como, mira, te voy a robar, pásame tu plata, ajá. pero dime... Mándame un mensaje y, di, y dime que no, si no quieres que te robe. Pero si no me dices nada Te robo Ya sigo robando Ya yo estaba ocupado y me robaron No, es que lo que pasa es que yo le dije Muéstrame el artículo donde sale esa web ¿Qué ley te permite? Robarme Robarme ¿Cachai? O sea... No, justo nosotros... Estábamos en un otro trabajando a su cuerpo Se carga la palabra full life, Siempre? Full Ay, estoy full Estoy full ¿Te ¿Está pasando? Trabajé con puros vagos ¿Qué qué sabes esa hueá de full? ¿Tu bolono no te ha dicho estoy full? No Vago ¿Estás asesante? Bruja asquerosa Pero, sí. Pero Mi pareja está full, Pog Parejito está full En vivir Ah, Ay, qué pena Siempre está full Todo no... el año en verano también está full. Y la está, full está full en rubor, en martes, matemático jueves y los domingo también está full. <risa> y, Oye, pero ya hablemos de la negligencia en general. Ponte tú. La negligencia general primero, los servicios de atención y. Ya los cliente? sistemas asistidos. Por ejemplo, yo siento de que ponte tú, el otro día aprendí con, con un ataque. Yo me siento. Yo ya. Espera, espera. Vamos, Picneo Rabioso, saca no, tu poder. No, no, ¿cómo me dijiste el otro día? que Vamos a hacer un programa sobre eso. Yo soy. Picneo Rabioso. No, ¿cuál es el fetiche de los gays que son guatones, peludo? Ah, oso. No, pero había otro más. Lobo, Nutria. Nutria, yo soy la Nutria Rabiosa. Es, <risa> ese es mi superhéroe. Y tú eres tolerante, man. Tolerancia me llama. Tus dos poderes son ser abusado de una <risa> forma increíble <risa> y ser, ser tolerante a la vez. <risa> no, me es eh, mierda mi poder. No podía, no sé, parar choques ni nada. No, tolerar abuso. <risa> tolera, tú, ese es tu poder. Tolerar abuso. ¡Wow! Cuando un superhéroe es de verdad, es más penca de lo que pensé. <risa> Como Aquaman Oye, está, ahí, estoy leyendo Point desde el principio No. Bueno, son 61. ¿Qué manera de hacer tan largas esas weas? Wea? Las pueden hacer cortas, pero no para qué, 60 tomos, imagínate a 3 lucas de la revista, son por 10 son ya 30 lucas, son si le... <risa> un, un millón. Mira, si la historia es <risa> muy corta y tiene plots interesantes, la gente se va a quejar, Ay, es, es que es Estonia no va para más. Cómo se atreven a cortarla. Y después, si la historia es muy larga, ay, es que hay varias revistas y no puedo salvar todas. Cuando tú hiciste. continuar. Uh -huh. continúa. Cuando el Carlos. Cuando tú hiciste. Cuando Tolerante Man hizo el reclamo contra la el servicio, de, la institución que se preocupa de la gente que llega con visa de turista y se queda trabajando. Ajá. Y después a mí me pasó con empresas privadas, po, una que tiene el logo rojo. Ya dijimos el nombre, ya creo que... sí, No, pero no, no volvamos. a decir. Tiene el logo rojo y, y es charcha, po, porque la que tiene el logo azul es buena. Y la del logo morado se hace la culpa, cool, pero es mala. Es barza, pues. Pero por lo menos regala la cosa. Ya, pero por lo menos cobra barato. Exacto. ¿Cachai? Ya, porque ya no te duele tanto. Y dice, ya, igual sabes que estáis pagando una mierda estoy pagando por una hueá mala estoy, estoy pagando una, una, una, una miseria buena. por una huella mala yo, yo mismo estoy claro pero ponte tú el... la empresa roja la... y no es primera vez que me pasa, ponte tú que hacía un reclamo está bien, yo estoy a favor cachai, de automatizar los sistemas pero yo siento que el bot que me, nos pasó con el sistema que nosotros implementamos acá en el, en el local Tienes una duda y estáis con puro, hablando con puros bots. Uh -huh. ¿No es como meterse a Twitter y hablar con. con decir cualquier cosa de política. ¡Ah! ah <ríe> Hablé okay. con puros bots. <ríe> sí. <ríe> Entonces, no, esto, esto, eso, ¿eh? sí. Ya. Entonces, no, hablar del recordito bueno para la coca. Vamos a soltar ese. Más adelante lo vamos a tomar de nuevo. Entonces, ¿qué pasa? Que por ejemplo. Lo que uno quiere es no perder el tiempo. O. Eh o pasar un mal rato por una cosa que tú vas a otra cosa mm -hmm. o sea, no te lo esperas y por último que te busquen soluciones Querís ver al tipo buscando soluciones nosotros qué habíamos hecho es ceder porque si no, nos pegan <risa> nos pegan no, las horca nos pegan No funen, nos funan ¿cuándo? nos no funa, weón no sé, yo solo, no sé. Rec... Yo solo no, a, recuerdo... mí, a mí me escriben weá hace años, atrás, pero pelearon pura <risa> No, yo me acuerdo la señora con una, con una niña y todo amenazando, ¿no? Oh, ya, la señora que encontró y decía es que igual la cagamos. Pero que la señora con guagua entre a tirar un salero, un vaso y toda agua que estaba encima. Eso fue increíble, ni yo me lo esperaba, con la niña en brazos y todo. Bueno, o sea, pero ni no, ni no, siquiera aparta la niña. No vamos a jugar a una persona que está a las 11 de la noche o estresada y con sí, hambre. Sí, estresada con hambre y con un niño chico. No, lo, no vamos a funar a esa persona que está. Yo no la culpo, pero tampoco la, tampoco la apoyo. Ya te hace como que mierda. No, impresiona. cada uno hace la cual que quiere, pero también cálmate. Bro. Exacto. Pero. Ya, el rollo es que, bueno, lo dice cálmate un juez que no se calma. Ya, pero es que. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros hablamos con la persona, pero ya estaba tan enojada que no pudimos hacer nada. Eh, pero, por ejemplo, cuando me pasó lo del, de esta empresa de color rojo, eh, puro bot y la otra, la empresa de, de administración de, de restaurantes, también, puro bot. Oye, pero no sabía que, por favor, ayúdame tú que tenéis la expertise, en el caso de la administración, tenés la expertise, ¿cuál, ¿en dónde estoy fallando? Vean los manuales de YouTube. Bueno, lo he visto 5.000. Mira, yo, yo solo te aumenté mil horas en YouTube. Like, tú, con 4.000 ya te puedes suscribir y monetizar. <risa> yo te aumenté mil. Te, te faltan otras 3.000 y estáis monetizando. De Vean no otros más videos. Vi Denos más vivo en YouTube. Mejor. Like, suscríbase. Comente. Bueno, al final, una galla. Yo le hice ver así, oye, pero sabes que ya me como ya estaba entregado, me iba a cambiar de compañía la de Morado Ajá. Y la calle me, me cautivó Con sus descuentos maravillosos <risa> la, de, uh, la, la, la de Morado La de Morado y, Pero lo que pasa es que te sentís como acogido, ese es como el rollo Ay, por favor, eso es como una relación, por favor al principio todo es bonito, y si ves que no dura ves todos los defectos En mi caso nunca he tenido una relación con un inicio bonito <risa> bueno, Que haya durado más de un mes y medio Si tú estás en una relación, esa relación nunca va a ser bonita <risa> Si tú eres parte de esa ecuación, no va a ser bonita <risa> ¿Tú sí es que no estás destinado al amor? No, yo también creo que estás destinado Pero a diferencia de... Es que no sé, tú eres repelente <risa> ¿Por qué repeliente? No, ¿no? no sé, yo siento que si alguien te hace cariño Tú le escupes así como que como los gatos cuando hacen Es precisamente al decir eso porque tú no me conoces Ah, no, cuando me abrazas yo siento y que en cualquier momento Lloramos va... juntos, weón ¿Qué? Lloramos juntos, ¿te acordás? Sí Varias veces Cuando me pediste que me llegara el vaso <risa> Y después una vez cuando... Hace yo, yo no sabía que se escala tan fuerte Ya, pero no, pero no, pero voy a lo decir porque no me conocí No, ya sé que tú eres... Como pareja, yo soy cariñoso, lo que pasa chido es que... Es que ahí, salgamos de ahí Salgamos de ese territorio, salgamotay. que es muy difícil de explicar Pero bueno... No, pero la empresa de Rojo... Yo, yo trabajé un call center que estaba asociado a esa empresa ¿Trabajaste? Sí, una semana ¿Entregando sándwich o de forma de, pro, de forma prostituta? No, eso fue antes de los sándwiches y... ¿La prostitución o los sándwiches? A... ¡Cuéntame qué hiciste! ¡Cállate mierda y déjame Porque hablar! Estoy tratando de despertar. Bueno, perdón. ¿Directo un plato, bueno, al dinero? No, no, no es... ya sí está. No, lo que pasa es que yo antes trabajaba en de Call Center en una empresa asociada a esa empresa roja. Y bueno, ese era como ser testigo de Jehová pero en telefonía, que no me llamen, quiten mi número del sistema, por favor, no, aléjense. Era ¿Y ¿Y de, ¿Y de cobranza? No, no, de cobranza, no de ofertas de portación y todo eso. Ay. Ya después si sí me contrataban Iba a pasar a cobranza y ese tipo de Claramente cosas Claramente eso no sucedió Obviamente eso no sucedió y otra cosa que aprendí ahí es que trabajar en un consulter es horrible Mira. La gente lloraba para que no lo llamara más Y yo, Ay, perdón señora, pero esto es automático Mi mamá trabajó en cobranza, en Ajá. un banco, bueno, imagínate Le iba bien a la vieja, sí, pero oh, luego se la puteaban. Hay manera no. de... No, es que, es que yo... Mira, se si diga una cosa es que... Si, hay dos cosas que te, te pueden putear. Ponte tú. Ya, yo finalmente la empresa a la cual nosotros nos presta servicios de administración, el programa para el, el software usado, finalmente no sirvió de nada. Tuvimos que aprender nosotros el sistema. <risa> su, su, su servicio de oferta es, es marísimo. Y por lo, y dio, por lo menos, la sí, siendo la de Rojo, eh, me alivió el problema, ¿cachai? Eh, me alivió el problema, eh, ¿cómo se llama, al poder eh, restituir, o sea, cobrándome la mitad y, y condonándome lo que ellos me están cobrando de más, pues, Entonces, ¿cómo se llama, eso, y lo otro cuando fui, fui a una notaría, uh -huh. esta sí que la voy a, no, hay una notaría que está en el 14, no, no, más, más detalle. Creo que solo hay una notaría en el 14. No, hay dos. Wow, Hay dos Hay una No, ahí Todo el mundo va a cachar Porque tú lo metí en Google Bueno, Google, o sea, vea, en Google de puntaje van a encallar en papel Hay algunos que le hacen honor al puntaje Sí Fuimos, fuimos, weón Cachai, por notaría express Y el papel uno de repente hace las cosas apurado Ajá. Entonces lo que a mí me molestó del loco Yo igual fui pesado, cachai, porque yo le dije Fui con mi mamá Mi mamá igual es una vieja sana Si tampoco vamos a decir aquí Hoy no es vieja en que Se puede haber morido de Covid No! pero el gallo me dice ya, usted puede sacar el papel de ella no y tiene que hacer la fila y es como, amigo, pero no puede ver la forma, ¿cachai? de... ya, quizás el error lo comité yo porque no vi, no vi bien y quizás ya, está bien, pero... Eh, por ejemplo, uno busca que te den soluciones, pues, bueno, soluciona... vine para acá, tomé la obra para que ni siquiera, ni siquiera he eche la gestión para las cagas de dos lucas que cobran ¿eh? Uh -huh. Te hacen perder tiempo el loco, y el loco es como, ya ¿sabes qué que tiene que. No, y el loco yo me puse, le empecé a exigir, pero soluciona el problema, dame alternativa. Y lo que se fue. Es que. Eso fue todo su solución de problema. Yo que estaba en la balanza de atención, al cliente en los dos lados, yo solo digo una cosa. Ahorita la atención es más. Mátenme. Más... <risa> Mátenme. <risa> Mátenme. Mátenme. Me ha tocado empresas que va a en me ha tocado trabajar y hay clientes que, bueno, la mayoría de mis clientes son chéveres, son muy amables, son muy pacientes, pero a veces... Da me... igual, te quieren acto, pero hay gente que no ha querido matar. Pero hay gente que me ha querido matar. Hay gente que ha querido matarnos antes de... Conocernos. <risa> antes de entrar. <risa> antes de entrar, ya me, mira, me miran feo, yo, yo entiendo, tienen hambre, están cansados, que no sé qué, pero ¿por qué? Porque se desquitan conmigo? Yo soy el pobre diablo que está aquí atendiendo. No, yo siento que he ido con una carga, he ido con estrés, y yo igual... en mi, ¿Cómo se llama mi personaje? Mm, eh, nutria rabiosa. La Nutria rabiosa igual se, se apodera de mí como un Evangelion. Ajá. Oh, estoy... Voy en el capítulo 17. Yo trato que... Yo le, yo a mi hija la tomo y le pego a la tele y no, no, no, no conecta con él. El... Ver que... Bueno, Ajá. la cuestión es de que, eh, yo con la nota de radio es igual, pero ¿sabes qué? No, lo que a mí me molesta, Castell, es cuando no, cuando te dicen que no y te dejan ahí como... Paf". Así como que me No, no un... se puede, no se puede. Es que mira, yo he notado que por lo menos aquí, porque en el servicio de atención al cliente de Venezuela ya también vale callar, pero ya casi no hay gente trabajando. Están todos acá, pues bueno. Cállate. Y en Latinoamérica. Oye, pero los van a devolver, ¿ah? ¿eh? Van a ir a Canadá, los huevos Sáquenme de Latinoamérica, por favor. Sí, ahora le trajeron gueto, weón. Ya te. Ya, pues, está bien. Lo que pasa es que, por lo menos. Pero termina. Ajá. Termina. Te hace mal, ese, te hace mal esa mujer con la que estás. ¿Ah, la ¿no, mujer? ¿Qué tiene ese café? ¿Qué le pusiste a tu café? No sé, que me, me desperté. Pero estamos jugando aquí, tú dime, dime... Sí, esa es parte del juego. Mira, pero ya, pero de marco, en marco de... con que te drogas. <risas> A ver, marco de, sí, bueno, de sus cosas. O sea, lo que pasa es que por lo menos ya la atención es muy impersonal porque siempre... Imagínate una persona atendiendo como 50 llamados todo el día y que haya gente que haga preguntas así tipo... No sé, un ejemplo, un restaurante de pizzas que solo vende pizza, pero llega alguien... Oh, buenas, tiene promo de completos. ¿Y por qué no tiene promo de completos? No sé en qué, pero quiero completos. Ya, pero y, o sea, sea, ya, ya, ya. y o sea, ok, eso es una llamada, ok, pero imagínate a otras 20 personas en eso y que se quieren quedar enganchadas. Lo mejor en esos casos es tener un bot que por lo menos, ah, no, sí, no, no, vaya a otra parte, señor, hay un local de completos al lado. Ah, pero es que los bots para eso sirven, sí, porque tú es como la primera... Bueno, le a decir una palabra que le gusta mucho este país. La primera línea de atención es para que la persona no se sienta desatendida y si pregunta más, tú enlazas eso, tú haces un diálogo de posibles Ajá. respuestas. Cuando tú cuando te dicen, vendemos completo, no señora. No vendemos Exacto. completo, vendemos, por ejemplo, para allá, con mexicana, la agua que se venda. Y, y yo entiendo eso, pero... Y el Carlito, el carlito bailando sombra. Y yo... ¿Por qué no. baila en zunga? Porque no, te, no en chores? No, bueno. Yeah. Ese, ese es mi. tu eh, motivación. No, no, ese, ese es como mi fantasía, entonces, Ay, no. <risa> porque no fantaseas con dinero. <risa> bueno, en fin. Sí, también fantaseo. Como Rico más Pato. ¿Cómo se llama el pato ese? Rico <risa> más Pato. Rico más Pato. Algo en el cual verano yo soñaba que estaba inundado en dinero. Y alguien destapó la wea. <risa> <ríe> y la gente se fue a la playa <ríe> y no, destapó la wea No, llegó la pandemia, todo, ya Y bueno Sigamos Sigamos Entonces yo lo que noto es que últimamente ¿Qué notas tú, Carlitos? Me gustaría saber qué es lo que notas Que mucha gente ¿Puedo terminar de hablar? Bueno, que mucha... No. <ríe> que mucha gente, muchas empresas están abusando de eso Y básicamente ya como que no es solo la primera sino la segunda, la tercera, la cuarta línea y cuando uno quiere hablar con una persona de verdad, eh, por lo menos en la empresa roja, ¿cuánto no nos tuvieron ahí? Dígame, tú cuando estábamos llamando a nuestro servicio de defensa ciudadana y me dejaron esperando tres horas, solo para preguntar oh, ¿los algo. ¿Los chicos de verde? Ajá. Ah, pues no. Uh. <risa> <risa> Eso fue, ¿qué podíamos hacer en fase 2 fase 1? Fase 2. Fase yeah. Sí, porque cambian aquí las cámaras. Las fases la, cambian. Las fases las cambian, weón, como esencial, no sé qué se viene. Ya, weón. Bueno. Es que tiene que llamar al 1 3, 3, 9, nosotros no estamos para eso. Y la altera porque. Sí, casi que nos escupen por teléfono. Ya, pero si no somos de derechos humanos, tranquilo, perro. Ah, <risa> nosotros tenemos un trabajo digno. Oh. ah. ¿Quieres que te llame derechos humanos? Acá de violar mi derecho a un buen oído. <risa> Derecho humano, sí, derecho humano. Ganan plato los cabros, o sea. Mm, están conversando los derechos, pero bueno. <ríe> pero bueno. Bueno, y ya llegaron los deberes, y el, de, y el deber. Y el deber te tienden súper mal, ¿no? Ahora te tienden súper mal, ¿no? sí como que. Ya... Antes era como ya piola, oh, caché, no te ves callado. Vamos en dos horas, y no llegaban. Ahora, ahora no llegan y te, y te tratan mal, güey. ¿no? Y si llegan es para regañarte porque me están llamando ¿Por a hacer mi trabajo. Oye. Sí, man, sí, Vamos a hacer no una aclaración, pero lo que pasa es que el, cuando vino los carabineros, acá hay mucho. En la zona que nosotros estamos grabando es una zona muy bonita, muy estimatiza, no vamos a ver el nombre. Eh... Las <risa> <risa> <risa> La Entonces, tiene. Siempre, siempre parece la tele, la bueno, Está súper mal estigmatizada porque nosotros que conocemos, y sobre todo yo que ando dando vueltas, haciendo delivery, tiene. Yo creo que el 80% de la comuna es bastante bonita, tiene zonas más humildes y hay zonas que derechamente son más... ni comparar con la comuna al lado. Ya, esa esa es de digna de un país de Haití. Pero eso tiene que ver por una... ¿Cómo se...? Conflicto social. No, no, eso tiene que ver con una distribución que se hizo en el año 80. ¿Cuál es el motivo? No recuerdo, pero... Y la razón también. Quedaron ya, así, nadie. Quedaron lo así. Ya, pero a, esto en algunos bien bastante bonito y tiene condominios muy bonitos. Ya. Muy mal estigmatizado. Y, los, y pasan cosas, ¿cachai? Pero no es como que tú salgáis y te vaya a pasar la muerte. Este. Ahora lo han echado. Eh, Eso. Y aquí venía el tema. Bueno, la, el rollo es de que, por ejemplo, en la notaría el gon se fue. Oye, pero nosotros que no estábamos era... hablando de carabineros Estamos hablando del mal servicio en general Entonces ah, estamos bueno. Hablando. ah bueno y Nosotros somos espectaculares servicios, Porque si no, nos tiran una mesa en la cabeza Bueno, nos, mena... nos amenazan Nos ahorcan O nos tiran vasos con... Entonces estamos obligados a atender bien. Sí, eso es lo malo Cuando tienes un trato directo con aquellos Que pueden agredirte en cualquier momento No, pero por ejemplo Sí, pues claro, el, el, el, en tu caso Está mega parado o sea, ya es una institución pública uh -huh. que, a mucha, que a tanta gente le gusta el, perdón, el registro civil, loco uh -huh. Cuando se van a paro cagan todos los inmigrantes Yo he visto los que generalmente hay que están guayando, cachito la opción Y cagan a todo el mundo Ahora últimamente nos han ido a paro y todo, pero... Pero, ¿cómo se llama? Eh, eh, no funcionan, se demoran Dos años para darte una respuesta, decirte que sí, que no, que bye ¡El gobierno no me ayuda. Ya tuvimos que parar, ahora continuamos. Qué divertido. Ya, de, de quítate. Bueno, de hoy tu, tu idea. Y bueno, yo trato de llamar a la a ese, ¿cómo decirlo? La empresa pública, mi hijo, yo vengo de un país donde le dan demasiado al araco al, al lado público en cualquier ámbito. Y es que si eso depende de la plata que da el gobierno y ni siquiera tiene, y ni siquiera es una buena plata. Hay más que nada por currículum La mayoría O por los beneficios que dan Pero tampoco es que es un bonito trabajo Entonces que hay ¿La empresa pública allá en Venezuela? Sí Aquí no sé exactamente cómo funciona Pero generalmente ese es como el estándar base Acá es como pituto Pituto y generalmente el gobierno de turno El que apenan la gente Así funciona Por eso que están tan relajados Algunos Ah, la vaca sagrada que me atendió En ese fan Claro, la ella... que me gritó Claro, porque tú A mí también me gritó la loca Isapre, uh -huh. eh, una de Isapre Una de una Blanca Era un blanca Y la loca me llamó Porque le debía plata Bueno, a todo estos si ustedes escuchan reiteradamente Que le doy plata, yo igual la pago Lo que pasa es que estamos en pandemia El rollo es de que Me empezó a retar pues, ¿Y ¿Por qué usted no Pero señora estoy en pandemia y ¿por qué usted me viene a retar? <risa> bueno la cuestión es que hice el reclamo por la vía formal y me contestaron uh -huh. y lo puse con nombre y apellido. A mí no soy así como como son las cosas. Así que ya igual tuve una una una buena respuesta sobre el asunto que ya en realidad ya no ya no me importaba mucho. Pero ¿sabes cuál es lo que hace la diferencia de un, de un <risa> Lo vaya a ver más en algunas empresas privadas. <risa> hay gente que está a cargo del servicio de atención de cliente y tienen la más puta idea de, de lo que está haciendo. De cómo resolver un problema. Sí, entonces la ponen. Ajá. Por ejemplo, el Community Manager del, símbolo, del... El símbolo rojo, no sabía cómo, si bien hizo algunas cosas, pero no sabía cómo re res resolver el problema. En Ajá. cambio una chica a la cual me llamó el call center que es muy difícil porque está, tienen todo automatizado uh -huh. siento que hasta cierto punto tú podías automatizar pero tenés que ya cuando el problema pasa más a mayor o, o es necesario tú llamas tú o llamar algo, o es algo como muy particular como para que un bot sí tenga y la sea la más fácil sea ágil ¿cachai? nosotros bueno ese es el rollo entonces ya la, la eh, la, la Isabel respondió bien, ¿cachai? ya me respondió, cogió el regalo, no sé si qué habrá, habrá pasado con él, la señora, señora, no sé si realmente pescarán o no. La galla me resolvió el problema. Ajá. El en mal rato porque igual básicamente yo no, no pescaba, no estaba, pesc no, no estaba atento al teléfono, pues, imagínate, un mensajes, nosotros trabajamos con el celular, llegan mensaje y ese momento estaba en otro, pero no, no estaba pescando, probablemente fue error mío. Mm. No me di el tiempo para Para resolver ese asunto Pero, no, pero A Paris Hilton también le pasó lo mismo Pero Paris Hilton dijo que no Hablará de ella, así que no vamos a desarrollar el mal tema Pero es que te llegan mensajes, cachai De promociones, de cosas, cachai Y que si tú no la aceptas, te llega te, te, eh, Si tú no la Si tú dices que, que No la quieres Te la cobran, esa hueá no corresponde po. Dios mío, Nahuatl, no, no, sí, ese sí, ese es el rollo que Es como cuando uno pide, cuando, cuando uno, yo por lo menos siempre pregunto, ¿desea agregar el 10%? y ¡No! Pero seguro que está seguro, porque yo prefiero... ¿Tú, ya... haces, ¿Tú haces llenar un formulario a la gente con tu inseguridad? <risa> bueno, respecto a este es que hay gente que lo hace por cortesía y otros que yo de verdad sí, bueno, está bien, creo que según usted sí me lo gané, pero hay gente que no, que te lo cobra zarpado así como que de una. Por lo menos a mí me tocó ir a una ramada en... ¿Una ramada dónde? En... en... ¿Cómo es que es? Viña del Mar, que fue visitar Ay. a uno de mis mejores amigos del liceo. Y ¿El liceo? <ríe> del bachillerato. Ah, pero que se vino y está en Viña del Mar. Ajá. Ah, él, él es chileno, pero él se crió allá. Bueno, él es... De... La rara ya. <risa> ya, está bien, está bien, está bien, está bien. Bueno, técnicamente, sí. Hablemos un poco de tu infancia. No, ese es para otro capítulo Sí, para que No, bueno Dejemos un nexo No, continué Voy a terminar un tema, para variar en esta vaina más Ya, dale, dale, dale, termina Lo que pasa es que cuando fuimos a la rama, Él quería ir a la ramada principal yo, yo así como que, wow, debe ser, no sé, lo más espectacular del mundo La mierda más ¿Cómo decirlo? Eso fue una estafa. Yo me quedé así, haciendo fila para entrar a la mierda esa. Nos co Le co ¿Cómo fue? Vi los precios. Nosotros habíamos ido a otra ramada el día anterior. Ya. Yeah. Era barata, era contundente. La muchacha que nos atendió fue súper amable. Me encantó y todo. Y no era la ramada principal. Ya. Yeah. Y este nos atiende un tipo y que... Hola, buenas, tomen el menú. Va, viene... Yo, por lo, ver los precios, yo digo, bueno, será un choripa, <risa> porque así de pobre andado, porque me gasté todo Mira. el primer día. Y entonces el tipo, cuando nos cobra, nos cobra antes de entregarnos la vaina, y de paso se cobra el 10% ¿Cómo de... ¿Cómo les cobra? Ah, ya, pero es que ya se... Ya. O sea, él Pelea lo agregó, vez. no preguntó, simplemente llegó... Lo asumió. Lo, no, ni lo asumió, lo cobró de una vez así... ¿Y yo no dijiste algo? Y ya sé que tipo... Bueno... No sé, estoy como que, yo quedé exhorto, yo, yo estaba así como que, bueno, soy turista. Yo no puedo decir nada, ya, ya, cuando, ya cuando tengo más experiencia yo digo, bueno amigo, ¿y tú qué sabes si yo te quiero dar el 10% o no? Ah, sí, yo te cacho. Eso es cuando te pillan en frío. Ajá. Uno, mira, la gente normal... Eso fue sin anestesia. Sí, pues, la gente normal eh, te pilla, a menos que tú seas como medio conflictivo. En mi caso, como soy una nutria rabiosa, y tengo que estar lidiando, sobre todo cuando tengo que estar lidiando con gente que es mole, molesta o espatúa, patúa uh -huh. Yo, como buena nutria, eh, eh, paro el carro, uh -huh. Estoy parando el carro todo el día, todo el mundo. Seré yo el conflictivo. O la gente escuática igual. No sé, yo te llamaré paracho, que es rabioso. <risa> no me gusta más la nutria, porque más tiene significado que hay. <risa> Ay, tú tan gay. Bueno, ya, ni modo. Yo no soy, yo no soy gay, soy fleto. <risa> fleto. <risa> fleto. Care soy, fleto. <risa> pues soy fleto. Puedo tener care fleto, pero no creo. Entonces, es, es como... Ya tú íbamos? eres fleto, Marquez, escuchas Madonna. Uy, oh, qué comentario. Más una sexista. vez me dijeron, una vez me dijeron, tú eres, tú eres gay porque escuchas Morrissey. Eh. Yo no sé, yo, yo tipo así, yo ya, nunca, no. nunca escuché, yo, yo antes de los 20 no lo no me... escucháis, bueno, una música. Yo, yo antes de, yo antes Esto de es los muy 20 Son medio malos los opening de anime, ahí me gané un. Con... De Pete, no. no todos. El de Evangelion es no más, no, no me pega. Oye, que te pases, ese es el himno de los putacos. <risas> sí, el de Evangelion. Todo el mundo conoce esa bendita canción todo el mundo. Suena en Igual todo el mundo. es pegajosa, pero yo no es, es, mi es... que tú no sabes lo que significa en español. ¿Qué, ¿Qué es? significa? Esa es no la, prem eh, la premisa del despiadado, Ángel. Básicamente trata de como que es un tema muy religioso, pero lo cantan de una forma muy... Oye, es cuatro, ¿Porto? de Angelo, un buen sacio. Vamos a tocar ese tema más adelante. Yo estoy... Voy en el 17, en esto, pero no me adelantan nada, estoy en la parte de que, o sea, yo, yo esto ya lo vi, pero ya, ahora ya no estoy viendo tiktok, mientras yo veo a yellow, se lo veo, ahora <risa> sí la ve, ahora sí, que se está poniendo más interesante, <risa> lo que pasa es que llegó un, creo que era el tercero, el décimo tercero, uh -huh. una, un, ¿cómo se llama las buenas es que bajan?, uh -huh. de los evas, evas ¿Eva son, ajá, uh -huh. Brígido, brígidos, brígidos, y sacaron el cuarto robot, el Evangelio, ah, sí. y el loco dio brujo, <risa> pero sacar dio brujo, valió verga, <risa> <risa> <Tico el wey. risa> ya, pues bueno, hablando de los servicios, Netflix es un buen servicio, entre comillas, pero mucho mejor que Disney Plus, no, pero gente, gente que, pero por qué decir que no, o sea, no sé... No, yo... Estamos hablando de que, de que no se corta, ¿cachai? No, a mí me gusta... O sea... Te... Amazon, weón, se corta. Amazon, a Paris Hilton, le han cobrado. Y a mucha gente sale en, la, en, la, en Google que le cobran doble, weón. Y tenés que estar llamando todos los meses. Entonces, ¿Hay que escucharse, weón? Que te cobran es, es, doble, tres veces. Eso me convence más de no contratar nada. No, pero tenés que estar, at... es que igual tienes que estar atento, weón. ¿Cachai? Porque... Eh, tenés que ver tu cuenta y toda la que ahora ahora. Claro, aguarda, aguarda con Netflix Cómo subió cuando estuve en el IVA. Y Disney Plus eh, me lo cortaron. <risa> me lo cortaron eh, porque eh, se sí reventaron las tarjeta. Eso sí fue eficiencia de cobranza. Pero lo que pasa es que yo por lo la menos... Tranco, el ratón culeco, weón, bueno, me quedo con Netflix, weón. Él algún día será dueño de todos nosotros. Yo voy a ser dueño de todo el mundo. La nutria rabiosa va a ser bonito. No creo que... Bueno, no sé, Batman, no sé. Eh, lo que sí es que por lo menos yo desconfío mucho de esas cobranzas por internet, por lo menos con eso de tarjeta. ¿Por Porque? qué? Por lo menos con lo que pasa con Amazon Prime Que tú lo digas a una tarjeta que Uy, perdón, le cobramos el doble No sabíamos ¿Te había escuchado ¿Eso antes o es primera vez que lo escuchas? No, yo he escuchado varias veces Ese tipo de fallos en... Fallos en ese tipo de negocios En Amazon, y sí, yo escuché una hueá Pero ya salía JC Ajá. El matinal, decía Pero oye, está increpando un político Decía, pero si Amazon va. ellos se van a, van a donar, o no sé cómo el rollo que ellos quieren poner el 28% de sus utilidades brutas. Ajá. Para ayudar al país a salir adelante. Ok. Ya, mira. Sí. Estamos hablando que Amazon es dueño de todo. Básicamente. Ya. Es la peor empresa para trabajar. Los jóvenes ganan tan poco que tienen que usar servicios sociales. Sí. Mierda. Ya, y este weón defendiendo a, a Amazon, entonces claro, porque es loco, como quieren dar empresa limpiado de imagen y todo. entonces es dueño, tiene muchos mercados eh, ellos tienen, a, Amazon en cuanto a, como a negocio, me gusta mucho cómo ellos manejan su crecimiento que este loco partido vendiendo libros, pues se transforma en otra cosa y todo, Ajá. pero son dueños de casi todos los mercados se dice, hay que hay un par de empresas que se lo van a comer todo todos y en todos los mercados o unas que no sean disney o mcdonald's no es que hay empresas fuertes ¿caché? entonces dicen que como hay, hay, hay una forma como defenderse ¿sabes? pero van por todo o sea ya tienen muchas áreas de negocio tú vas a amazon ¿caché? ni siquiera, tú tomas algo y te lo llevas porque hay tecnología para para llevártelo y se te, te cobra automáticamente tu cuenta pero estamos, uh -huh. el rollo es de que van, van a ayudar hasta sí. donde quieran O sea, o se van a quitar 28 O sea, tiene pero tiene? Sobra la plata ¿Por cuánto tiempo? No sé cuánto le hacer Entonces eh, Es como yo creo que un poco Me perturba perturb perturb un poco Que Amazon haga esa hueva Mejor prefiero que te digan, loco Mira, ¿sabes que nosotros somos como las huevas como empresa? Hacemos pico nosotros otros trabajadores pero igual eh, nos pegamos en la cacha entonces vamos a donar 28% de, de nuestra utilidad bruta me imagino que era bruta y eh, durante un año Yupi. yo sería como sería más sincero la verdad es que queremos limpiar nuestra imagen porque lo, la verdad es que... lo que pasa es que eso también es otro aspecto de las empresas las empresas Así a esa gran escala buscar dar una imagen tan políticamente correcta cuando ofrecen un producto o algo que ay, nosotros lo hacemos porque nos interesa lo nos interesa ayudarte, no nos interesa limpiar nuestra imagen contigo para que nos sigas no, utilizando. a mira, yo a mí para me... que no nos boicoten. <ríe> no, eso sabes que o sea ese tipo de jugadas cochinas o sucia me molesta. Cómo una ver una empresa, ¿cachái?, que esté se... Que sea inspiradora para gente caché, que quiera como motivarse en la cuestión. Puro caso de, puros casos de, de, de bueno, es que se aprovechan, de que estafan, de que. Bueno, entonces así como que. Y no, no necesariamente. Bueno, las grandes empresas son. algunas son así, no sé, de todas. Pero. O sea, bueno. Y volviendo con la atención. Porque ya estamos llegando a un, a un punto en que nos estamos quejando de todo nos estamos quejando de todo y como que y YouTube no. también es una mala empresa que lo sepan demasiado mala yo yo me acuerdo cuando YouTube todavía calificaba con estrellas y el mundo era bonito y la gente creaba contenido porque le gustaba crear contenido ahora no ahora es una guerra de que yo soy más influencer que tú tengo tantos seguidores y tantos views así que puedo pedir no sé una cena gratuita en el mejor Mira, restaurante de toda la ciudad a mí los influencers me I valen callan. Sí, la verdad es que siento que un guon que piensa que va a hacer carrera sobre eso y hay los locos que han, que han ganado plata. Pero hay cabros chicos que piensen que va a ser influencer YouTube no se puede hacer cargo de eso. No. Un rockero no se puede hacer cargo, ¿cachai? De lo que puede hacer un cabrón chico o que el papá no le sepa decirse si que ese no es la vida. O um, cualquier, cualquier aspecto. Eh, no. Y les cambiaron la regla y andan todos llorando por el CIO y todas las cuestiones. A mí eso me da lo mismo. ¿Lo Pero lo que me molesta como usuario, que no, no, tiene, no paga la suscripción, ¿cachai? Okay, que te ponen en un video, dependiendo del video, hasta tres comerciales. Loco. No, y no, y no... Antes y... eran tres segundos, ahora son cinco segundos. no, no. Ahora no. vamos a comerciales. No tengo, Ya, ahora sí. Bueno, ya Pero. No, que no quedar, y tenemos, a veces tenemos, pueden meter. ¿tenemos, tenemos que quedar bien con otros patrones. Pero si tú. Ay, bueno. Ve, video, ve, ve ¿no? viene otro video. Usa Mercado Libre. Ahora podemos hablar. Pepe, viene, viene otro. Y este es el último. Con Gillette. Más afeitado, más eficiente, menos irritación. <risa> ¿Otra marquita para promocionar? No, está muy bien con esa. Sigo con tu tupo. Con Coca-Cola. Tus Mira, piedras en los riñones yo, te van a sentir yo bien. Yo creo que yo lo dije todo. Es que, bueno, tocaste un punto álgido en mí. Porque yo siempre he pensado que... Dios mío, YouTube se reinventa cada año para valer más mierda. Porque... O sea será Yo, bueno que hablemos mal de nuestros patrones o nos bajarán los videos Ah, no sé, a este punto si uno menciona la empresa donde hacen streamer con el logo morado te censuran te... Eh, eh, sí. ¿Switch? Twitch. Twitch, ¿por qué? Sí. hay youtubers que han dicho que cuando promocionan su canal de Twitch YouTube como que los castiga no sé si es que los coloca como extra y les demonetiza el video o algo pero es por el Twitch, por, por esa otra empresa que es su competencia Ah, ellos, ellos dos están haciendo lo mismo en cuanto a lo que son influencers Y a mí, por en particular, yo no soy de... Espera, la... espera, que un comercial Espera, espera, espera Hola, bienvenidos Puedes haber escuchado un cassette O un vinilo ¿O tu, ro o tu roca vinilo Gracias por escucharnos Ahora, continúa con tu música ACCIÓN Claro Esa hueá ah, la escucho cada tres canciones Ojalá haya un comercial de otro rinolaringólogo Porque esta vaina me dejó sordo ¿Quién te dejó sordo, weón? El weón que grita al lado mío Yo soy weón. Bueno, el, pe el señor pendejo La nutria rabiosa soy yo Mira, ya mí que, que me gusta a mí Netflix Es una, siento que da buen servicio, estable La otra que da buen servicio Mira, YouTube, eh, son molestos los reclames Pero sabes que yo igual aprendí porque tomo tutoriales Harto tutorial Lo a mí. Y, y aprendió bastante. A mí y vale me útil. A mí me gusta Intel. Por favor, Intel, no te molestes conmigo. Sé que yo soy funable, pero no funen a Intel. <risa> pero. Eh, otra empresa que me gusta a mí. Diría que Nintendo, pero Nintendo me debe un juego de Metroid desde hace años, así que no. <risa> Play 3. Me gusta. Sony. Me No. Eso es un producto. Estoy hablando, estoy hablando de Play. Me gusta la Play 3. Me... Sí, me. Sí. Eso es Sony. Soy Nintendo con Mario Bros. también entretenido um, me gusta Nintendo pero no me gusta tanto el servicio igual a mí antes Spotify no me gustaba mucho porque yo escuchaba música de otra forma bajaba Ajá. a través del programa legales eh, escuchaba pero, <ríe> tan legales como los discos que suben a YouTube tan legales como sea mi moral <ríe> y escuchaba la música de otra forma, pero yo para escuchar un primer grupo yo primero escucho lo mejor del grupo y después me meto en la discografía ya hago igual ya, pero ahora Spotify igual como que la hace más corta literalmente a lo mejor no quería escuchar la discografía entera y saltar y igual todo bueno Ajá. así que igual me igual me gusta por ese lado ay ah, y por la música, podéis descubrir algunas cosas nuevas más, más rápido antes lo buscaba por billboard, o escuchaba, descubría cosas nuevas Esas son... son, son empresas que igual atienden bien, o sea, tienen buen servicio, despedito. ¿sí? No hacen mucho atado para pagar, no hacen, no hacen atado para salirse mm. Hay empresas que son atados para salirse <risa> Para hacer cambios, sí. que por qué se va, y con quién se va, dime por qué te vas Pues tú la empresa roja es como la, es como la... es como la novia tóxica o el novio que tóxico que no quiere que la dejes y se entrega por entero por no eso... no no te maltrata te golpea y cuando lo vas a dejar pero yo no te he hecho nada malo porque te vas y te hace el amor me hicieron el amor y me quedé eres una persona muy fácil uh, sí depende depende de qué ángulo desde qué ángulo desde qué punto desde pero, qué punto pero bueno Concluyendo, hay empresas buenas, hay empresas que lo hacen como el orto, hay empresas que tienen, por favor, por lo menos, estudios básicos para que atiendan, o hagan un cursito rápido y como <risa> por hay, favor. Hay, hay reclamos que pueden quedar y la cagada, bueno. Realidad. Entonces, ya ahora. Entonces, no deberían poner a cualquier. Eh, persona en la... En el marketing y en la atención al cliente No, en la atención al cliente Es que mira, eso fue algo que me comentaron también Que eso quiero aclarar El marketing o la imagen que tú quieras dar de tu producto Define mucho de las formas en que te pueden cagar con eso Por lo menos antes había un plan que era con redes sociales ilimitadas o todo eso Resulta ser que son limitadas por lo que me dieron instrucción y que ya muchos paquetes así de que redes sociales tanto y tanto no son ilimitadas, tienen un número muy alto de gigabytes para que tú te conectes o a ciertas páginas, Pe y es como un cálculo que dice, bueno, una persona normal no se sé consumirá todo eso en el plazo de 30 días, ah, ya lo sobre eso. Y, y, hubo, y hubo un hombre que... ¿Cómo dejó, se llama él? ¿Cuál es su root? ¿Nombre? ¿Root? Eso me, lo, Ruth! eso me lo contaron cuando yo estaba trabajando para la empresa que le hacía el call center a las ventas. La Aquí, empresa roja. ¿De qué color es la empresa? La roja. La roja. Que, ah, que ya. una vez demandaron. Somos un... amigo ahora. Ah, somos amigo ahora. Bueno, a la bien, roja. bien por ti, bien por ti. Yo Hasta no. que descubro un plan más barato en la empresa mora. Yo voy a morir con la empresa azul. ¿Por qué? Me Porque buena me la empresa azul la... Tiene sus fallos, pero son pocos. No. Nunca falles. En San Miguel sí, en San Miguel sí, verdad, sí, Muy difícil. pero bueno, tú puedes estar, yo puedes estar en cualquier país, en parte del país y no te falla nada. ¿sí? Ah no, sí, yo he notado, la empresa con el logo azul pero con la letra verde, que bueno, ya saben cuál es eh... ¿Cuál es A? Ah. <risa> ya. Iba con ah, mi ya Iba con mi pareja en el bus Y no, no le agarraba la señal Y yo así, jugando con mis datos Y yo, ja, ja pendejo <risa> yep. Pero, lo que decía pero me, uh, con, También con el marketing Hay que tener cuidado O por lo menos no ser tan desgraciado como fue este señor Porque demandó una empresa Una de las muchas empresas de telefonía aquí porque, ay, es que me ofrecieron ilimitado y no es ilimitado y les bajo una buena cantidad de plata por una demanda así pobre. pero es que eso es publicidad engañosa. Exacto. eso es, es mira, si tú ofreces tú, tú... eso está por ley tú tienes que ser claro en lo que ofreces hay que ser empresario no. <risa> tiene que ser claro el precio de ser claro Okay. Y el producto también. Sí, o sea, yo ofrezco esto a tal precio y estas son las características. Ajá. Si yo fallo en cualquiera de esas características, a ti te pueden eh, obligar a un cambio, un recambio. Esa cuestión de la, la, se llama la ley del consumidor. Y cuando las empresa te dicen, ¿sabes qué? Eh, mira, yo lo único que acepto no cambiar sería un boxer Mm. O, o un calzón de mujer en el caso de las mujeres porque prendas íntimas en íntima. realidad una te la tienen que cambiar porque te dicen, no, tiene tres días a ver, muéstrame el artículo Ajá. muéstrame la ley, en qué parte sale de la ley esa cuestión, porque los locos se niegan y bueno, ellos están, tienen una política de negarse, entonces, esas malas prácticas hay una, una empresa que que de color verde, claro que hace, creo que He escuchado o me pasó alguna vez que hacían esos tipos. Pero es una práctica muy habitual, si es cosa de ver el diario y todo. Bueno, eso sí, pero... Y una uh, triunfaza en que falla, en todo. <risa> en todo. No, sí. si nosotros lo hacemos bien, lo que pasa es que por lo menos... como todo en nosotros, la vida. A nosotros lo hacemos bien porque nos amenazan de muerte, weón. Bueno. Por eso lo hacemos bien. <risa> porque nos tiran vasos. Nos tiran vasos, nos pegan, weón. Bueno. Nos, un... nos han tratado de quemar el... El local, weón. <risa> weón de estamos obligados, weón, a hacerlo bien. Estamos amenazados por familias de narcos, weón, a hacerlo bien. <risa> nah, weón, nada, en serio, ni sabía yo, pero bueno, de las cosas que me entero. No es mentira, sino es para hacer, no ser sé, tan. Hay, pa hay empresas ser... que sí, pues yo creo que, bueno, cuando las empresas son tan grandes también pasa esa weá, porque sé que ¿no? normalmente el recurso humano tan... no falla. Ah, sí. Entiendo. ¿Lo dejamos hasta acá? Sí, sí, porque me estoy orinando. <risa> Qué hombre más ordinario. Ya. Adiós. Yo sí Ay, perdón, me tengo que ir a retocarme la nariz. Voy a <risa> echar un, un polvito mágico. No me he echado un polvo en